Ya no tengo tiempo para perder más Estoy con los míos, solo hay que ganar Este es el momento que hay que demostrar Ahora estamos bowling siempre con mi esposa. Vamos a llegar, estoy fumando y grabando a the same time. Yo lo siento, baby, ya me cuesta confiar, pero sé que este brillo no van a pagar. Llegamos al club y brilla mi cadena, baby, aquí no hay stop. Con la cartera llena, sipping drink, quiero amor, porque hoy no se frena, estamos bowling, you know, y sé que eso te quema.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 Estoy con los míos, solo hay que ganar Este es el momento que hay que demostrar Ahora estamos ballin' siempre con mi squad, El yeah. cambio no sirva, no mi quiera Si quiere con si lo voy, a no sé qué esperar Si viene, me sumo a lo que quiera lo Yo me bailo de sonando anti Hace es Hacemos música de verdad y no para nuestro brillo Solo cuestiones cuestión de más y más y bailar a más oídos Todos esos haters no pueden parar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 ¡Gracias!